Pero para nuestro grupo, pues la iniciativa sobre la que vamos a discutir ahora y que traemos a la cámara es una iniciativa importante y sobre un tema importante, o al menos para nosotros nos preocupa y nos parece importante, porque es una iniciativa la que traemos ahora a debate que pretende aportar en la… ...en la lucha pues contra las conculcaciones y las violaciones de los derechos de las y los trabajadores. Unas conculcaciones y unas violaciones de derechos de trabajadoras y trabajadores... ...que se están dando de manera cotidiana, que se están dando en, en aumento en el mundo del trabajo... ...y que pensamos que no se le está dando la respuesta que necesitan que no es lo mismo que decir que no se haga nada, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero que no están teniendo la respuesta que necesitan y, por lo tanto, en última instancia, se está permitiendo que aumenten las violaciones de los derechos de las y los trabajadores. Durante los últimos diez años, la precarización de las condiciones de trabajo ha ido en aumento en nuestra sociedad. Creo que eso ya no lo discute nadie hoy en día. Y es verdad que una parte importante de responsabilidad o de culpa, mejor dicho, pues la tienen los cambios legislativos que ha habido en normativa laboral en los últimos años, las reformas laborales, que han permitido esa precarización y que han permitido el aumento del abuso contra los derechos de las y los trabajadores. Pero también es verdad, y mentiríamos si dijéramos lo contrario, que estos abusos y estas violaciones de derechos ya existían con anterioridad a las últimas reformas laborales. y, Por lo tanto, nosotros hoy no pretendíamos hablar de legislación laboral, ya saben cuál es nuestra opinión, sino que pretendíamos traer una iniciativa que pueda reforzar, que pueda respaldar la labor que se hace para el control, para el seguimiento y para la vigilancia de que al menos se cumplan los derechos que nos quedan reconocidos hoy en día a las y los trabajadores, lo cual no es contrario a continuar la lucha por mejorar esos derechos y por una futura legislación laboral desde luego que sea mejor que con la que contamos hoy en día. Pero la iniciativa que traemos hoy a la Cámara es una iniciativa cuyo objeto es exclusivamente ese, proponer una serie de herramientas que si son utilizadas correctamente, pueden ser un refuerzo para luchar, en última instancia, contra la precariedad, pero en lo concreto y en lo inmediato, para luchar contra los abusos, para luchar contra las violaciones de las y los derechos de los trabajadores, que, como decía, es algo que sucede de manera cotidiana, con diferentes grados, desde las más eh, pequeñas vulneraciones de derechos todos los días, hasta las más grandes, algunas con consecuencias graves, especialmente en el ámbito de la seguridad en el trabajo, con consecuencias muy graves. Eh, en última, al final, pues con, con consecuencias en muchas ocasiones y además en aumento, desgraciadamente, también de muertes eh, en, accidentes, en accidentes de trabajo. Eso es lo que proponemos con esta iniciativa, una iniciativa destinada a reforzar esta, esta lucha y este control en el, mundo, en el mundo de trabajo, porque tenemos fundamentalmente dos agentes que tienen, en nuestra opinión, un papel fundamental en esta lucha. Por un lado, los sindicatos, que nosotros creemos que hay que reconocerle el papel importantísimo que juegan a la hora de vigilar y de controlar en las empresas que se cumplan los derechos de los trabajadores y que tienen diferentes vías y herramientas para llevar a cabo esa labor, a través de la acción sindical, a través de la presión, a través de la movilización también a través eh, de la negociación y, en este caso concreto, también a través de la colaboración con la inspección de trabajo, con OSALAN, con las administraciones públicas en definitiva. Y el segundo agente es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene un papel fundamental y nosotros, y para despejar cualquier duda que pueda haber, no pretendemos con esta iniciativa. Nada más que reforzar precisamente el papel de la inspección de trabajo. Nosotros ya lo hemos dicho en más de una ocasión, pensamos que en estos momentos la inspección de trabajo, no solo en Euskadi, pero en Euskadi, tiene una dimensión insuficiente. Es cierto, y nosotros reconocemos, eh, como se ha dicho, que tiene la mayor plantilla que hemos tenido nunca... Pero seguimos pensando que, independientemente de que esa sea la mayor plantilla que hemos tenido nunca, seguimos pensando que es una dimensión absolutamente insuficiente. Y no porque estemos en la oposición y queramos exigir que haya más, sino porque, alguna vez ya lo he expresado también en esta tribuna, si observamos la inspección de trabajo que tenemos y observamos el campo de trabajo al que se tiene que dirigir la inspección de trabajo, la diferencia es brutal. Estamos hablando de una inspección de trabajo con aproximadamente eh, un centenar de funcionarios y funcionarios. Creo que no me equivoco en los datos y estamos hablando de, de una realidad de cientos de miles de mujeres y hombres empleadas y empleados. Y estamos hablando de una realidad de miles de empresas y, por lo tanto, nosotros... Eh, Pensamos que se, de, se debe eh, dimensionar la inspección de trabajo, así lo hemos defendido, así lo vamos a seguir defendiendo y, de hecho, conocen ustedes que una de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa para negociar los presupuestos de la comunidad con el actual Gobierno es precisamente, es precisamente esta, la de dotar de más medios, en este caso humanos, eh, a, la inspección, a la inspección de trabajo. Pero pensábamos también, y por eso traemos esta iniciativa, que además de aumentar la Inspección de Trabajo y de dotarle de más medios a Inspección de Trabajo, pensamos que hay herramientas para que desde las administraciones públicas colaboremos con Inspección de Trabajo de una manera organizada, de una manera efectiva y que, por lo tanto, pueda hacer el trabajo de la Inspección de Trabajo más eficaz. Que, en el que, que el que es en estos momentos, no por falta, ya lo he dicho también alguna vez, no por falta de profesionalidad de las y los inspectores y, sub, y subinspectores, sino por esa diferencia que hay entre la inspección que tenemos y el campo de trabajo al que se tiene que dirigir y las cuestiones que tiene que vigilar. Eh, y, por lo tanto, proponíamos dos medidas en, la, en, nuestra, en nuestra proposición no de ley. Una es la de mejorar y aumentar la coordinación entre las instituciones en este campo. Es algo que no nos inventamos nosotros, es algo que hemos leído de manera reiterada en diferentes informes del propio Gobierno vasco desde los tiempos del señor Toña hasta la actualidad. y Por lo tanto, nos parecía importante plantear esta cuestión y nosotros planteábamos que para abordar con eficacia esa colaboración Sería importante dotar de los medios necesarios, en este caso a los municipios, para que puedan colaborar con la inspección de trabajo a través de información y otra serie de elementos con los que pueden contar los municipios y que pueden ser valiosos para la inspección de trabajo. Y Proponíamos una segunda cuestión. No sé por qué eh, creo que ha resultado hasta algo polémica, no acabo de entender por qué, que es también trasladar ese ámbito de la colaboración a través de las policías, a través de la Archaña y determinadas policías municipales. Nosotros pensamos que es un recurso público, en este caso el de la policía, que podría ser valioso si se utilizase de una manera organizada para colaborar a través de convenios de colaboración efectivos con la inspección de trabajo en, ...en Euskadi. Podían jugar un papel importante a la hora de suministrar... ...información a la inspección de trabajo... ...que facilitaría el trabajo de las y los inspectores... ...y subinspectores que tienen cargas de trabajo muy importantes... ...y por lo tanto eso es lo que proponemos. Un papel colaborador de la Archaña... ...y de determinadas policías municipales... ...con la inspección de trabajo... ...y para eso pues eh, sería fundamental... ...que en este caso nosotros hablamos de unidades... Eh, ...cuenten con la formación necesaria. No hace falta ser abogado laboralista, pero sí hace falta que se contase con una determinada formación... ...para que realmente fueran útiles a la inspección, a la inspección de trabajo. Por lo tanto, esa es la, la iniciativa que proponemos, eh, que no ha tenido el apoyo de ninguno de los grupos de la Cámara. Nos vamos a quedar en solitario defendiéndolas. Yo voy a escuchar atentamente eh, las razones por la que la rechazan, pero nosotros pensamos que era una buena iniciativa que puede permitir que potenciemos la inspección de trabajo a través de la colaboración con otras herramientas públicas que tenemos. Y, además, eh, estamos convencidos de que no solo no es una marcianada, porque tenemos precedentes. Eh, en Valencia, recientemente, eh, un gobierno socialista, además, ha desarrollado una medida muy similar a esta. Y mucho, con mucha antelación en el tiempo, también en Alemania, se tomaron medidas similares y con muy buenos resultados, por lo que hemos podido, por lo que hemos podido leer. Por lo tanto, básicamente, esto es lo que proponemos que se refuerce la colaboración entre las instituciones y se dote de medios a los ayuntamientos para que puedan colaborar con la inspección de trabajo y que se utilice la policía, la archaña, la policía autonómica y también determinadas policías municipales para establecer convenios de colaboración con inspección de trabajo y tener unidades que puedan ejercer un refuerzo al trabajo que hace inspección de trabajo. Escucharemos por qué rechazan nuestra iniciativa. Nosotros pensamos que era una iniciativa que se podía llevar a cabo y pensamos que es una iniciativa que, desde luego, no iba a sustituir la inspección de trabajo, que no iba a ir en contra de la defensa de aumentar los recursos y, la, y, y el tamaño de la inspección de trabajo, pero pensamos que podía servir para apoyar a la inspección de trabajo y para hacer más efectivo su trabajo a través de la colaboración. Nada más. ¿Qué Claro que creo en la iniciativa que traigo a la cámara, señora, ya está. Si no, no la traería. Créame. Si no, no la traería. Claro que creo. Tal vez, si yo pueda reconocer que a mí se me puedan escapar algunos detalles técnicos de cómo luego se llevan las cosas a la práctica. Pero claro que creo en la iniciativa y además creo que ni es un despropósito, como decía la señora Sánchez... Ni es una ocurrencia, como decía usted, en el sentido de idea inesperada, entre otras cosas, porque la idea ni siquiera es nuestra. ¿Eh? Y ya he explicado antes que medidas similares, algunas prácticamente idénticas, ya se han llevado a la práctica en otros lugares. Y que hay sindicatos, algunos sindicatos, que han propuesto este tipo de medidas... Porque nosotros no, no, estamos, eh, no estábamos decorando en, nuestra, en mi intervención anterior lo que proponemos cuando hablo de que pensamos que hay que potenciar la inspección de trabajo. No estaba decorando, estaba haciendo la introducción porque hemos venido defendiendo que la clave está efectivamente en esa parte en la que parece que sí coincidimos, pero que es absolutamente insuficiente, como está hoy en día, que tenemos una inspección de trabajo que es absolutamente insuficiente para las tareas que tiene que abordar y para el mercado de trabajo en el que trabajamos las y los trabajadores y con lo extendido que está la vulneración de los derechos de las y los trabajadores. Yo no voy a entrar en um, en cuáles de ellos son ilícitos penales o cuáles son ilícitos administrativos. Son violaciones de los derechos de las y los trabajadores. Y no estamos proponiendo que la Archaña haga el papel de los inspectores de trabajo. No es eso lo que estamos proponiendo, no. No es eso lo que estamos proponiendo en esa iniciativa. Por lo tanto, no puedo contestarle a la señora Sánchez, no sé exactamente. Yo no voy a determinar cuánto tiempo de formación eh, necesitarían... Los, las y los herchañas en este tipo de unidades. Lo que sí tengo claro es que no necesitan la misma formación que un inspector de trabajo, porque no estamos proponiendo que hagan el trabajo de las y los inspectores de trabajo. No es eso. Estamos proponiendo unidades que vayan a colaborar con inspección de trabajo, pero unidades que tengan un mínimo de formación para que puedan ser realmente efectivas en esa colaboración con inspección de trabajo, que fundamentalmente, en mi opinión. Serían de información, y una cosa que creo que es muy importante también, de disuasión. ¿eh? Porque muchas de las violaciones de los derechos de las y los trabajadores que se cometen en el día a día igual no son ilícitos penales, como se ha dicho hoy en esta tribuna, pero son pequeñas violaciones que se cometen todos los días y que no tenemos por qué sufrir las y los trabajadores, y que es muy complicado para la inspección de trabajo llegar a la realidad concreta de cada una de ellas. Yo no he sido menos catastrofista que en otras ocasiones, porque en otras ocasiones, creo, creo, igual me equivoco y tengo mala memoria, que también puede ser, creo que siempre he reconocido que algo se hace. Yo nunca he dicho aquí que no se haga nada en, este, en esta materia. Lo que siempre he puesto de manifiesto es que con lo que tenemos, que con la inspección de trabajo que tenemos, no se puede abarcar la problemática, la realidad dura de... ...la vulneración de derechos de los trabajadores que sufrimos día a día en nuestro país... ...y que van en, en aumento. Por lo tanto, creo que siempre he reconocido que se haga algo. Pero sí soy igual de catastrofista en describir esa realidad. Porque la realidad, esa realidad, en muchísimos puestos de trabajo es una realidad jodida. Es una realidad jodida y yo conozco muy bien el trabajo que hace gente como eh, la señora Sánchez, que, es, eh, si no recuerdo mal, es inspectora de trabajo, eh, y sé el trabajo y el esfuerzo que hacen, pero sé también hasta dónde pueden llegar. Y conozco muy bien la desesperación de muchísimas y muchísimos trabajadores cuando ellos saben lo que están sufriendo y ven la dificultad para que realmente se tomen medidas. Y por eso creo que esta iniciativa es una buena iniciativa que podía ayudar a inspección de trabajo. Y que en la cuestión técnica de cómo eso luego se tiene que desarrollar, desde luego, seguramente yo ahí no sería la persona más indicada para desarrollarla. Pero esto se puede hacer y, además, está previsto en la ley. Algunos de los eh, portavoces de los grupos me han hablado de la ley. Y la ley prevé precisamente la colaboración con las fuerzas de seguridad. ¿eh? Y, por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que se organice esto, que se haga... Esto, eso es lo que estamos diciendo. Insisto, no estamos proponiendo, para que no quede duda, no estamos proponiendo que la Archaña sustituya a las y los inspectores de trabajo. Estamos proponiendo que se refuerce la labor de inspección de trabajo, que la ayudemos desde las herramientas que tenemos en la Administración Pública. Y si hay que afinar los contenidos de las iniciativas, nosotros estamos dispuestos a hablar. No nos ha llegado ninguna contrapropuesta más allá que la transacción que nos dice que el Gobierno siga haciendo lo que está haciendo y además en este caso me parece que excesivamente autocomplaciente aprovechando para decir que está viendo grandes logros, cosa que yo no puedo compartir. Es que Ricasco,